Ando por el cementerio, estaba la calaca pelando el diente. Y al ver a un galán, guapo y copetón, rápidamente pensó, a este me lo llevó el campeón. Pero al darse cuenta el copetón, le dijo a la dientona, Espera un poco, un poquito más. ¿Qué no ves que estoy en España y que estoy con una linda modelo que pienso torear en Mullido Colchón? Y llevarme las palmas de mi querido pueblo en el corazón, lo que la huesuda le contestó. Ya la has regado mucho y no tienes hartazón, mira a mí, Dante Alighieri, ya me dijo que ya tienes reservación y te toca él. El quinto círculo que por largo tiempo va a ser tu habitación. Pero la huesuda le dijo, no te preocupes mi guapo amigo, que en ese quinto círculo, te encontrarás con líderes petroleros, jueces y magistrados, políticos corruptos, grandes empresarios evasores de impuestos, puro cuatachón pero riendo burlonamente la calaca le dijo, todos son de tu misma condición. Por eso y mucho más, en estos momentos te jalo para el panteón. Peña Nieto, seis años gobernó y a nuestro querido país en la ruina lo dejó y triste la calaca, calladamente comentó, estos canijos humanos con su maldita ambición de dinero y poder se corrompen fácilmente y se irán todos al despeñadero igual que su jefe, el guapo copetón, no se preocupen mis niños que ya estoy haciendo mi lista para jalármelos en bola para el panteón.